Creasteis un imperio que desafía la imaginación. La cima del logro humano y envidia del mundo. ¿Creíais que podría durar? La ciudad eterna. Ese glorioso monumento al poder, a la cultura, al aprendizaje. Pero los chacales han herido a la vieja loma y los buitres vuelan en tiernes, consumida por miles de bocas terribles, reducida a su pálida sombra por vuestra propia arrogancia. Roma herida de muerte. La luz de la civilización se enfría y se consume. Cada segundo cuenta para esconder a vuestras mujeres, para dejar llorar a vuestros hijos. Ni en el momento de vuestra derrota final llegaréis a sentir consuelo en el olvido. Porque voy a vuestro encuentro. ¡Junto a mí, cabalga un millón de jinetes! ¡Traigo el fin del mundo! ¡Yo soy el azote de Dios! Y veré vuestro mundo.